Después de que estos IDIOTS mataran al dragón y consiguieran las elitras Decidieron volver a la casa Y se les ocurrió hacer una raid Hola gente que ¿cómo están mi nuevo video? Y estamos acá pues, a punto de iniciar la raid Pues que ya notamos un Opus Y acá Ramón pues... Mi Ah sí, la serie con nombre pero hardcore Con Ramón Y Ramón, ¿cuál es el objetivo del día? Bueno, lo acabo de decir, pero ¿cuál es el objetivo del día? Lo que tuvo el día, bueno del mini día, va a ser poder matar y conseguir, eh, totems. conseguir totems Muchos T Tengan en uh -huh. cuenta que es hardcore y va a aparecer muchos datos y, y está en modo difícil, así que podremos valer o no Y por esto va a dar esto A ver, ya estamos regresando a la base A ver, wey ¿Me escuchas? Ah bueno ya se me escuchado ok ya volvemos, ahora sí Quitamos esto, la vale. moscoso, la lava, el agua. Tranquilo. Ok, aquí están, aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Vale. Venga, hijo de poco. ¿Por qué voy gracias. a la Bueno, prepárate para la siguiente ¿o? Ok, aquí obviamente Hay sí, putasotes Uy, los Vexes Si los Vexes. Sí, es cierto Acá llegamos de los evocadores Verguernos los de Hitsever Entonces eh, bueno, eso, Lo que no fue colar estos vatos desde lejos ¿o? Bueno, este, estos vatos de cerca Realmente, no Pero, A este tipo que viene aquí no lo colamos Hola, ¿cómo estás? Puedes iniciar los demás escudos. Ni se acordaba este wey. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No, holy me. Oh. No sé cómo apareció wey. Aquí está, apareció justamente enfrente de mi persona. De aquí, aquí, aquí, aquí. A chupar, ¿no? sí. Gracias por la cooperación de las brujas por darnos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pero cuando ya ya haya más personas finalmente, ¿no? Ok, ya apareció de aquí. Bien, bien. Aquí ya este es el primer evocador sí, Pero primero este guan grande tótem No, sí, es ¿En ya En boca ya tienes no. el... Ya tienes el tótem Un májaro pero... este sí ah. Un corte antes de que nos matemos a esto ¡Dios sí, sí, a la verga, me quitan dos! ¿Cómo te quitan tanto esto de esta Es una espadita de... de hierro ¿Espada? una espadita de hierro ya es esto ¿No, con filo Qué mierda no? no ya güey, ni mames A ver ¿La siguiente? Llevo el siguiente ha llevado el totem Hay que darle bunker ahí desde lejos a chupar si no me gusta lo y luego lo moche entonces ya se todo tan puesto ahí está ya vamos a conseguir mucho pues, después ¿no? Después, ¿no? después igual después para el camino pues para manejarme lo mismo no es nada tan no sé si sí, cierto si eh, es no, no, pues como se diga y sí, pues ahora sí ya podemos sacar, sacar los aldeanos Pues este fue el video, así que espero que os haya gustado el video y os haya gustado mucho más. Adiós.